El mundo del arte es inmenso. Alguien podría decir que es ancho y ajeno. Están los creadores, pero también están los falsificadores del arte. A ellos es a quienes vamos a aludir en este programa. Hay grandes artistas y también hay grandes no artistas falsificadores. O quizás artistas también. Y finalmente hay otra fauna atrás de todo esto que son los grandes comerciantes que seguramente son los que más lucran con todo esto, como siempre. Eh, vamos a hablar de grandes eh, casos conocidos de falsificación en el cine y en el mundo alrededor de ello bienvenidos a nada que ver <música> El cine ha puesto la cámara muchas veces en falsificadores y falsificaciones de arte. Lo ha hecho desde el documental, pero también desde la ficción. Muchos realizadores se han aproximado a estas obras y a sus creadores de distintas maneras. Una de estas películas, El último Vermeer, cuenta la historia real de Cristo y la mujer adúltera, una obra falsa del maestro holandés, pintada en 1942 por el célebre falsificador de arte Han Van. Miguelin. Guy Pierce se mete en la piel del famoso comerciante de arte y hedonista en esta película. Para rodar la película se necesitaron 50 falsificaciones de esta obra. Muchas más de las que el propio Vermeer realizó en toda su carrera. Nazis. Es just found in Goering's hidden collection. Es Vermeer. Soy Captain Joseph Pillar, of the Allied Provisional Government. Durante la guerra, ¿qué es eso? ¿Tratar de sobrevivir, como todos? Soy el Reichsmarschall Al final de la guerra, las fuerzas aliadas encontraron este falso Vermeer en una mina de sal que usaba Goering, el general canasi, para conservar, cuidar sus obras de arte que había robado, por supuesto. Esto me hace recuerdo, además, a otra cuestión prácticamente mitológica del final de la Segunda Guerra, que es la Cámara de Ámbar, que también es una valiosísima cámara construida en ámbar y oro eh, por los rusos, mucho antes, y que desapareció en el bombardeo a la ciudad en donde estaba conservada. Y desde entonces no se supo más y es parte de, de los grandes mitos, leyendas y búsquedas de tesoros posguerra. Y siguiendo con el tema de los famosos falsificadores, hay otra película muy interesante del 2014-2015, de Tim Burton nada menos, que se llama Big Eyes, Ojos Grandes, que cuenta la verdadera historia atrás de otra falsificación en la que además se mezclan temas de género y de Me Too, podríamos decir. ¿Sí? Se trata de un pintor que fue ganando mucha fama y mercado, conocido por pintar personajes con ojos grandes, de ahí el nombre de la película, y resultó que en realidad quien pintaba toda la obra era su esposa, Margaret King eh, y él la explotaba, según cuenta la película. Parece que hay otras versiones. Vemos un clip. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. ...por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. Diego, quien ha dedicado largas horas de su vida en estos días... ...a revisar material sobre falsificadores... ...en las pantallas más diversas que uno puede imaginar... ...nos tiene una recomendación especial que la encuentra en Netflix. ¿De qué se trata, Diego? Se trata de un documental canadiense muy reciente, del 2020... ...que narra una historia verdadera y que realmente eh, te atrapa... ...y te pone los pelos de punta porque es la falsificación, el fraude y el negociado... ...llevado a la N potencia... Eh, eh, es un, ...toda una serie de falsificaciones cometidas a través de una de las galerías... ...más prestigiosas de Nueva York, hace muy poco, hace cinco años o algo así... Eh, lo que le costó a esta galería, que llevaba más de 150 años de existencia, pasar a la, no a la gloria, desaparecer directamente, eh, y sum, suma el fraude más de 80 millones de dólares, donde se comercializaban a través de la galería montón de cuadros inéditos de pintores muy famosos de más o menos eh, la década del 40 50 de Estados Unidos sobre todo made you like. esa es la made you look made you look eh, te, te hizo mirar, se podría traducir. No se trataba eh, de suerte en este caso. Sino no, de mirar. No, no era lax, sino mirar. <risa> sí, no, hay un desastre total. An 80 de fakes that sold for tens of of the more talented to pull off a forgery of this magnitude. Anne Friedman was the director of Nodler Gallery. She had such a prominent reputation. Nodler is one of the oldest art galleries in the country. Glafira Rosales wrought approximately a dozen different works to Nodler Gallery. She comes in off the street with supposed masterpiece. Continuando con estos temas nefastos para el arte boliviano, tenemos que mencionar también un hurto. Se han robado un cuadro de Herminio Pedraza, el muy destacado artista cruceño. El cuadro se llama Buey Blanco y no tenemos mucha más información, pero vamos a poner un teléfono de referencia aquí. Por si cualquiera de ustedes llega a enterarse de algo, por favor, comuníquese a este número. Muchas gracias. Continuando nuestra edición de Nada que ver con este tan fascinante tema de falsificaciones, fraudes y afines, todos con F, esta noche nos da muchísimo gusto y hasta orgullo, diría, tener con nosotros a una de las personalidades más destacadas del arte boliviano del otro lado. Quizás no tanto de la paleta, sino del análisis, la reflexión, la crítica, la restauración y muchas cosas más. Me refiero a don Pedro Querejasu, que está justamente aquí a mi lado, quien esta noche nos va a iluminar sobre este tema tan fascinante. Y quería empezar por ese lado. ¿Por qué nos resulta tan atractivo el tema de fraudes y falsificaciones? ¿Y cuáles han sido los más fascinantes en el caso boliviano? Bueno, eh, este es un tema complicado y además que tiene muy... Eh... Es como un abanico, se plantea en general un abanico de situaciones que eh, quizá, si las explico un poco, nos ayuden a entender qué es lo que pasa. Eh, por una parte está lo que se, se conoce como una producción original y luego esa una obra X o Z, que genera o que re, resulta muy atractiva, genera un interés y hay gente que quisiera tener la misma y entonces ahí aparece un, una, una, un sistema de reproducción eh, que puede ser o imitación o copia o réplica y ya en última instancia la falsificación. El tema de eh, imitar y de, y de replicar y, eh, tiene una larguísima historia eh, y son muchísimos los casos, por ejemplo, de, de la escultura griega pero en el caso de la invasión de los romanos a los griegos, a, la, a, la, a los romanos les interesó mucho el arte griego. Y entonces, en algunos casos hicieron trasladar murales o, o, o hicieron trasladar esculturas originales griegas desde distintos lugares de Grecia hasta Roma. allá a distintos lugares como Nápoles, por ejemplo. Pero también hubo una enorme producción de, de réplicas hechas en época romana por artistas griegos para el consumo romano. Eso marca un tipo de fenómeno que es bastante frecuente y que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia del arte. Y la gente no se hacía problema, ni los artistas, ni los usuarios, de tener una copia o una réplica. El asunto se complica a partir del, del, del romanticismo de principios del siglo XIX en que se construye la figura ideológica del artista genio y entonces es el creador que produce algo único. Lo cual no quita que antes todos los artistas hayan sido igualmente geniales, pero esa idea la construcción del genio y del genio solitario y del genio que sufre es una construcción del romanticismo. Y eso marca también una, una tendencia a partir de la cual eh, se entiende y se habla mucho de la obra original, que es la, la que produce el genio, y que lo que no ha producido el genio son copias, imitaciones y obras de menor valor, que no siempre es exactamente así. Eh, por ejemplo, eh, en etapas precedentes al romanticismo, una de las maneras más precisas de aprender para un estudiante, para un pinche aprendiz que aprendía junto a un maestro era copiar. De hecho, por ejemplo, el gran tratadista Chenino Chenini dice copia hasta que tu copia sea igual a la del maestro. Cuando copies y tu copia sea indistinguible de la del maestro, tú eres un maestro. Entonces, ese fenómeno de aprendizaje es, implica esa réplica, esa copia del trabajo de, un, de otro artista. Y además de cómo se manejaba el arte, cuando un artista tiene una idea genial eh, y la reproducía, por ejemplo, la última cena de Leonardo, es, es una composición única que no tiene precedentes y fue muy imitada después porque causó sensación. Y el primer dibuj, dibujante imitador fue Eyck, que había viajado casualmente desde Flandes a Italia. Y entonces se conocen unos dibujos de Eyck que son hermosísimos, en que está reproduciendo la, la última cena de Leonardo y después a partir de ahí empezaron réplicas y versiones, en el caso de Leonardo se sabe que 20 años después de pintada ya tenía daños, porque había usado él unas técnicas no bien desarrolladas, él estaba experimentando, era un experimentador siempre. Entonces, ahí hay una serie de, de, de fenómenos que son como que naturales e inherentes al arte y cita un caso que en el territorio boliviano es de la Virgen de Copacabana. Que eh, se le atribuía a Francisco Tito Yupanqui, que era un indio noble de, de, de, de, de la Panaca, descendiente de Inca Francisco eh, Tupac Inca Yupanqui, en Copacabana. Uh, entonces él, como era un indio noble, no podía trabajar, no podía estar en la mitad. Entonces eh, en la época colonial se les denominaba como indios ociosos, no porque fueran pagos, sino porque no, podía, no debían ni podían trabajar. Entonces. Él hizo una escultura en arcilla siguiendo, seguramente, modelos dibujados y el párroco la puso en la iglesia, una, una primera iglesia en Copacabana. Pero después el párroco cambió, vino otro que le pareció un mamarracho la escultura de Tito Yupanqui, la puso a un lado y, y eso, no se sabe qué, qué habría pasado con ella. la hizo en arcilla. Y cuando la mandó a votar, eh, Tito Yupanqui se sintió muy afectado. Y todo esto se conoce por su autobiografía, que es una cosa también rarísima en el arte colonial. Entonces se fue con sus parientes a Potosí a aprender escultura con un escultor español, Diego Ortiz. Cuando aprendió el oficio, además con unas técnicas muy novedosas que es la tela encolada y maguey, una técnica híbrida que mezcla tradiciones y técnicas europeas con aportes indígenas. La técnica como tal tiene un origen prehispánico andino, produce la Virgen de Copacabana, que eh, tuvo un, un periplo tristoso Cuando llega a Copacabana, los de Copacabana no querían que entre, porque ustedes saben, en el mundo indígena hay el Hanan y el Urin, la división del de arriba del de abajo, y los del Hanan querían que el patrono del pueblo de Copacabana sea San Sebastián. Pero los del Urin querían que fuera la Virgen de la Candelaria, y Tutuyupanqui había hecho una Virgen de la Candelaria. Se armó un pleito y todos los del pueblo se negaron a que entrara la imagen, pero el hecho es que después el párroco viene desde Copacabana hasta Tiquina, mira la imagen, le parece fascinante, y con gran procesión entra a Copacabana y se le entroniza como patrona del pueblo de Copacabana. A partir de ahí, la Virgen de Copacabana adquiere fama entre los indígenas de Milagrosa. Y entonces la gente empieza a pedir Copacabanas. ¿Y a quién se les pide? Y entonces el Tito Yupanqui forma un taller en Copacabana, porque la primera la había hecho en Potosí, y entonces empieza a hacer imágenes de Copacabana y se conoce una larga serie y de hecho hay, según la tradición y según cierta documentación, había, habría mandado incluso hasta hasta Roma. Sí. Se convirtió en un taller que producía imágenes que eran réplicas de lo original, pero hechas por el mismo artista, entre más que réplicas son versiones, digamos uno, dos, tres y así. Entonces eso es un fenómeno que en El que estamos hablando de originales multiplicados y, por supuesto, aquí no había ninguna intención de falsificación. Y cuando tú hablas de falsificación ya entramos a un fenómeno mucho más complicado. Digamos, desde una mirada contemporánea y desde lo que, desde lo que es, es, es, es, habría que pensar en un original, una copia, una imitación, una copia y una falsificación. Son cosas que en última instancia parecieran semejantes, pero que no son. Eh, un artista imita a otro o usa parte de su material, que es algo que vemos muy corrientemente. Gastón Ugalde es un artista muy famoso y muy serio, pero dentro de sus elementos simbólicos más conocidos hay dos rostros indígenas. Son fotografías de Roberto Gerstmann, indios de Ayata, de 1926. Gastón las ha retomado, las, se las ha apropiado, digamos, y ha hecho una serie de obras con, con esas eh, dos caras, por supuesto muchas otras cosas más eh, con su propio tema original, pero en ese caso es el uso y apropiación de una imagen ajena para producir nuevo arte, no está falsificando a, a las de Gersman eh, Entonces ahí es, es el fenómeno de la apropiación y eso es una cosa que pasa mucho en el arte moderno hoy día. Eh, otra cosa es que uh, el, el fenómeno de la imitación, cuando un artista aprendiz imita la obra de un maestro, no por copiarlo, sino por superarse repitiendo lo que había explicado antes, el tema de, de que la copia es un mecanismo de aprendiz. Por otra parte están las réplicas o copias, como se les llama también, que por ejemplo en muchos museos europeos y en otras partes del mundo también, uno puede encargar una copia. Y los museos tienen el servicio de un copista, o varios copistas, yo he visto muchos trabajando, que hacen una réplica por encargo del cuadro X o la o, escultura que tal, que uno se haya antojado. Pero al final, eh, el museo certifica que es, esa es una pieza copia de tal o cual, y que tiene unas variantes en dimensiones o lo que fuera, pero que no es un original copia fiel original. Copia fiel del original y entonces es un término legítimo y es un término un procedimiento válido el tema de eh, el plagio o, y la falsificación implican dolo, es decir, una mala fe, una actitud que básicamente tiene un interés comercial por darte una cosa por otra es, es, es en última instancia el tema del el cuento del tío y ahí vamos, ¿para vamos. qué se falsifican? se falsifica uh, porque hay de una demanda, que un además su, su, hay un mercado y eh, hay gente que <coughs> se presta a hacer esas reproducciones o versiones o pseudo originales que la gente compra. Uno podría decir que casi todos los museos del mundo tienen obras falsas que han sido no hechas como imitaciones o copias con las características que antes había descrito. Si pensamos, por ejemplo, en las esculturas del Museo del Capitolio, que son copias romanas de los Riegos, pero bueno, ese ya es un fenómeno histórico del pasado. Pero hoy día los museos se han visto obligados, a, a partir de este fenómeno, de repasar constantemente y sacar de, incluso de las exhibiciones piezas dudosas porque han acabado dándose cuenta de que en más de un caso tales o cuales piezas eran falsas. Y eso es porque han <tose> llegado por donaciones o lo que fuera, o incluso los museos al comprar directamente han podido uh, ser engañados. Y no hay museo que se libre de eso en el mundo. El Museo Nacional de Arte tiene piezas falsificadas, pero en este caso no porque se compraran, sino que en, hubo una, unas décadas en el siglo pasado, en los años 70, 80, en que la aduana, cualquier decomiso que hacía de, una, de un contrabando o de una salida ilegal de piezas, tan, las decomisaba y las entregaba al Museo de Arte. En algunos casos sí eran originales que estaban saliendo ilegalmente del país, pero en otro caso eran imitaciones artesanales que fueron capturadas y las entregó al Museo. Pero, eh, el hecho es que en realidad hay una demanda y, y esa demanda va cambiando a medida que eh, van cambiando los gustos. Uh, ahora ya nadie colecciona arte colonial, pero en las décadas pasadas, los 70, los 80, los 90 del siglo XX, era una, como una obligación social, una cuestión de estatus, tener obras de arte colonial. Y entonces se compraban. Se saqueaban las iglesias y se compraban originales. Normalmente ahí hay un problema de, que es distinto, que es el compro de obras robadas, pero son originales. Y también se han hecho falsificaciones de arte colonial. Yo he visto algunas cosas verdaderamente excepcionales por artífices verdaderamente notables. ¿Revelará a Querejasu qué se falsifica actualmente? ¿Podrá comentar algún caso de falsificación en Bolivia no te lo pierdas en nuestro próximo emisión, el próximo domingo por este mismo canal Y ahora venimos con la sección que más te gusta y más alegrías nos trae. Más laureles para el cine boliviano. Por un lado, Martín Buló estrena su película El visitante en Nueva York, nada menos que en los cines Village. No tenemos mucho más contexto, pero esa ya es una muy buena noticia. Por otro lado, continuando con su gran racha, uno de los abonados de esta sección, Kiro Russo, con el gran movimiento, viene cosechando laureles y festivales a diestra y siniestra. Ya se ha presentado en 50 festivales, ha logrado 15 premios y en estos días se está presentando, por un lado en el Festival de Atenas y por otro lado en un festival en Suiza. Muchas felicidades. En nuestras recomendaciones para este fin de semana que se viene, tenemos la mejor película del mundo, el sábado 25 de junio, que presentará al apreciado cineasta, documentalista y actor Misticho Valverde con una película muy interesante, Cinco cámaras rotas, en la Cinemateca Boliviana a las 19 horas. <risa> في مره اجى مهندس اسرائيلي عمل كيسات عشان يبني جدار فاصل وسط ارضنا هذا اليوم انكسرت كاميرتي الاولى بالكامل أصير إشي في القرنة على طول بحس أني لازم أصور أم عيمان شوفي تشوفي السيف فينا بنورها في التصوير بنورها شغل للشفرات شوفي يا في محمد ما فيش إلكم أرض هنا جوا جدواري وارد لا ولا لا كيف تقدر في تسوي زلد؟ هذا لما يمكنك في بنا أنا بعرف أنهم بجوز يدقوا عبابي في أي دقيقة بصراح أظل أصور هذا بيساعدني أني أواجه الحياة وأظل عايش Dos años de traición pasé yo por ti. Con tus promesas era yo tan feliz. Eran falsas me creí, falsas como tú. Eran falsas me creí, falsas como tú. Tú a mí me prometiste amarme más que nunca y tu traición nunca voy a olvidar. Tú a mí que nunca ni tu traición nunca voy a olvidar